Fuera, en mar abierto, hay un viento fuerza 5-6, racheado, que viene de tierra. De hecho, se llama Terral, y por lo tanto presenta un fetch recorrido sobre el mar escaso. El oleaje es moderado. Felizmente, nuestro pequeño puerto está resguardado de fuertes vientos y carece de corrientes significativas. Durante la aproximación a la Bocana establecemos el plan de maniobra. Decidimos atracar de copa al fin. Hacemos una estimación de intensidad y dirección del viento. Parece que nuestro atraque será fuerza 4, racheado, viniendo por la mura de vapor. Necesitamos ayudarnos de ese viento para atracar. Pero también sabemos que el abatimiento será mucho mayor sobre la proa, efecto que tendremos en mente y aprovecharemos para enfilar el atraque. Nuestro velero de 26 pies tiene propulsión sail-drive y una hélice de levógira, pero el comportamiento del barco es neutro, no tiene tendencia de estrógira ni de levógira. En consecuencia, al andar atrás la popa no se desplazará lateralmente, no tendrá efecto rock-walk. Mantendremos la velocidad mínima de volidad, de la manera que mejor convenga, bien con intervalos de paradas punto muerto, bien con un régimen continuo de revoluciones. Buenas tardes. Somos conscientes de que al todo atrás no vamos Marífico. a tener ningún gobierno hasta que el barco se empiece a mover. Por lo tanto, en el lugar que escojamos para invertir la marcha, debemos dar un resguardo asimétrico, contando con que el viento nos hará abatir a su talento hasta que consigamos la velocidad mínima de gobierno hacia El eje de giro del velero está situado más o menos a la altura del timón, lo que debemos tener presente durante cualquier maniobra en espacios reducidos. Veamos ahora la misma maniobra con solo 10 nudos de viento. Fuerza 3 nos vamos a dirigir fiando hacia un punto imaginario situado ligeramente a popa de nuestro vecino de sotamento. Cuando casi hemos llegado a la altura de nuestro atraque, giramos con la intención de entrar en él lo más recto posible. Tomamos una sola referencia, en este caso el finger que tenemos a voz. Una velocidad mínima de gobierno, sobre todo si hay viento, requiere de una palada avante, suficiente para frenar y listo. Vale, perfecto. Yo... El plan de maniobra no tiene que ser necesariamente así. De hecho, con más viento intentaremos venir fiando desde más lejos del atraque para traer más arrancada, pues necesitamos una velocidad mínima de gobierno proporcionalmente mayor. A la inversa, con menos viento, podríamos pararnos ligeramente a barrovento del atraque y dar atrás para entrar. En cualquier caso, nos ayudaremos del viento sin oponernos a él. Notaremos que la respuesta del velero a las paladas avante es mucho más rápida y eficaz que las paladas atrás. Y no solo eso, el gobierno se obtiene bastante antes. Esto se debe a una conjunción de factores que nos limitaremos a nombrar aquí. El efecto PRAP-WASH y que tanto la hélice como el velero están pensados para ir avante y no atrás. A continuación resumiremos las enseñanzas más sustantivas que se pueden extraer de este vídeo. Puntos clave. Key points. Para pequeños veleros con propulsión central. 1. En el lugar escogido para invertir la marcha no tendremos gobierno hasta que el barco se empiece a mover. 2. Nos ayudaremos de los vientos fuertes para atracar pues cuando la arrancada es poca no debemos intentar luchar contra el viento. Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.